y consciente andaba en chopper, yo estoy cogiendo trote, me sale, buscando un lote, sácame la loto, aunque el otro día lo flote el dolor va a que que me vaya por México en un bote, solo para panas que tengo mueven kilos, Tomita mis por debajo el agua como un submarino, van a salir muchos cabellos, pero no es lo mismo, no tienen la receta, la guasa caca que cocino, yo apuesto que este año me hago multimilloneta, atentado el movimiento con una fieto vereta, me la robo de revita, después de la fiesta, ahorita me quito riel de devil, tengo un movimiento feca, mi huevo pa tu un porque ya me callé en las siete placas. ahora asesinos matan por mí como popella. Por Escobar le empecé con diez kilos por el muelle Ey. Ey. Capéalo, Joséalo, ah. Chocate de la paredes, a la Dilly como se debe, el que ronca se la se bebe. bebe Capéalo, Joséalo, eh. Joséalo. Joséalo. Chocate de la pared. a la Dilly como se a debe, el que ronca se la bebe, bebe. El que ronca se la bebe mi enrollo otro bate, hasta los fines de semana tiro pies y no soy satre No soy un tsunami, pa la pista soy un desastre. Mando más que el día que no me pueden decirte quedarte. Ay, j esa billa, es el hijo de puta.